¡Nos! ¡No vamos! No, no, no, no, no, no, no. ¡Ah! ¡Qué madre! Hey. ¡Aca! ¡Te cogí! ¡Aaah!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 Leon. Oh, la La Es hora hora rezar. Tenemos Tenemos que irnos. ¿A dónde se fueron? ¿Al bingo? Resident Evil Caminos Separados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 You've got me not Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe es el Y si la plaga es mucho mejor que la nube. <risa> Tienes razón, es un hombre. <risa> <risa> no veo que por tus vida corre nuestra misma sangre. Sin embargo...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 ¡No quiero! no más no no no no no ¡Te cogí! ¡No llevo!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 León, lo siento, pero no pueden vernos juntos. León, lo tengo. ¿Qué? manos Ya de nada me sirves ¡Sadler! Mi chico Salazar Se asegurará de que termines igual No te rindas, mis. Soy un investigador Trabajé con Sadler Cuando descubrió mi plan ¡No hables! Ten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 Ve por la muestra, no tardes. No lo olvides, Wesker. Yo no juego con tus reglas. ¡Ah! Sea por umbrella. Umbrella. Doble de más. No más charla. Muere camarada. ¡Ayda! <tose> <tose> <tose> Vaya, es la perra de vestido rojo. Parece que ganamos esta ronda. <tose>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 mm Gracias. ¿Cómo le voy a explicar esto a la aduana? Ada.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 Esto lo siento, León, entrégamelo, Eda. Tú sabes lo que es. Mm. No temas. Está en buenas manos. ¡Eida! Ten, tómalo. Tendrán que moverse. Nos vemos.